los pájaros se oye y la lluvia sobre las aceras. La naturaleza parece que celebra nuestra ausencia. Solo a las ocho de la tarde despierta mi ciudad El relato de lo que nos está pasando En una cadena un desahogado da lecciones En la otra un científico habla cansado Hemos interconectado se nos mueren esperando. No quiero más batallas, victorias y derrotas. Yo quiero que Mañana todo comenzará de nuevo Pero acaso nos llevamos toda la vida dados A esto como en un mal sueño Ahora estamos libres, ahora sí somos nosotros El ser humano de lo que importa papá por favor léeme otro cuento no quiero más batallas, victorias ni derrotas yo quiero que la tierra respire como ahora los tontos Siendo tontos, los bellos seguirán, siendo bellos, el desequilibrio de la vida seguirá empujándonos hacia lo eterno.